La conclusión que no tiene defecto No sé si tú lo ensayas, pero hasta tus gritos son perfectos 24-7 química, siempre vamos directo A mí tu cuerpo es un proyecto Y yo soy el arquitecto En verdad, tú naciste pequeño Y te loco. No sé que tú eres mía nomás Yo no estoy tan loco Me oh, oh, oh. claro. claro Me comparan, dicen que estoy loco Dicen que te un saco que a lo malo te invoco Repa cuando te pones perfume Dolce Coco Quieres salida, nunca me pides poco a poco Primero y rápido para la secuela, quien su calle es un bien de la favela, en posiciones donde le tiene su escuela, hasta el piso no tapa novela. quiere eso de flores quiere que le de candela. Y pa' la disco la herramienta me la cuela. Papá pa Dubai en privado estrella que abuela. Yeah, eh, eh. En verdad tú naciste pétalo. loco. Si te pasé loco Yo sé que tú eres mía no man. No, no estoy tan loco Más, más Y todo el mundo piensa que estoy loco, que estoy enfermo Pero es que me hace falta tu idioma con más No esta soledad Estoy más que ya ni duermo Estoy contigo y es un bella que va eterno Perreando, estar no porque sabe lo que da, eh Ya no habla mucho la cama tiene habilidad Con la música del negro contagia, infantizo si en Valencia A la habla de mí porque van detrás, no te que. Porque en mi no hay un toque Sé que hay lo que está no te boque Las cortas siempre cambian el bloque En verdad tú naciste, feste loco The better see I flow hat. <laughs>